Empezamos la meditación. Nos acomodamos. Si estás sentada, sentado o acostada, ponte cómodo. Cerramos los ojos. Al cerrar los ojos quitamos cualquier distracción de la mente y vamos a ese espacio interior. Respiramos. Inhalo. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Inhalo. retengo la respiración exhalo una vez más inhalo exhalo hoy suelto cualquier miedo cualquier temor Suelto cualquier ansiedad, cualquier pensamiento negativo, cualquier bloqueo, inhalo, exhalo, inhalo vida, exhalo en gratitud. Inhalo vida. Exhalo gratitud. Quiero que sientas, que pienses qué es vida para ti. ¿Qué es vivir en plenitud para ti? Te hace sentir más viva o más vivo. Tu trabajo, tus hijos, el tener una casa, el cocinar para la familia, el compartir con tus seres queridos. ¿Qué es vida para ti?